Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí reunidos para hablar aspectos relacionados al conocimiento, a la sabiduría. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con, con algo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, y es la crítica. Eh, lamentablemente la crítica nos lleva a nosotros a eh, tener muchas amarguras en la vida. Dice algunas frases por allí, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo hagas o no lo digas y eso nos llama profundamente la reflexión todos nosotros sabemos que en cada uno de los seres humanos existen las luz y las tinieblas los aspectos positivos, los valores y todos esos, aquellos aspectos negativos, ¿no es cierto?, que dentro del conocimiento gnóstico se denominan eh, yoes o agregados psicológicos que son relacionados a todos esos aspectos como decíamos negativos que se expresan en el ser humano como son la ira, la, la, ira, la envidia la pereza, la lujuria, etcétera, etcétera y cuando nosotros generalmente vemos a las otras personas con, en esas relaciones que normalmente tenemos con con la sociedad eh, lo que normalmente se expresa en nosotros es ver el lado negativo de las personas es lo más común generalmente estamos verdaderamente equivocados en nuestra forma de expresarnos porque estamos permanentemente viendo los aspectos negativos, criticando y eso nos lleva a que verdaderamente lo que estamos desarrollando en esas personas a través de esa fuerza del pensamiento y de la acción que nosotros tenemos, es decir, desarrollando justamente esos aspectos negativos en esas personas. Como consecuencia, eso también hace que eh, se impacte en nosotros produciendo también esas tinieblas en nosotros. Es decir, que si nosotros verdaderamente cambiáramos nuestra forma de ver las cosas y pudiéramos ver solamente los aspectos positivos de las demás personas, eso nos ayudaría muchísimo a lograr que en nosotros se vayan desarrollando todos los aspectos de la luz que existen en cada uno de nosotros. Dice por ahí otro gran filósofo, el hombre mediocre critica a otro hombre, el hombre superior se critica a sí mismo. Es un aspecto importante a tener en cuenta que si nosotros queremos verdaderamente triunfar en la vida dentro de lo que se llama nuestro aspecto físico y también espiritual, deberíamos verdaderamente observarnos mejor a nosotros mismos y descubrir eso que criticamos en los demás, en nosotros. Justamente cuando producimos ese cambio interior, es como nosotros podemos realmente cambiar aspectos trascendentales de nuestra vida. Bien amigos de 5 Minutos de Gnosis, nos, están, nos estamos viendo en cualquier otro momento.